Buenos días, en este tutorial vamos a ver cómo accederíamos a Bibliomad como profesores y cómo crearíamos un club de lectura para nuestros alumnos. Lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis, es buscar en Google o escribir directamente en la dirección en la barra de direcciones. Yo voy a buscar Bibliomad Educa Madrid y el cuarto enlace que me sale, que es este, es el que voy a seguir. Por si queréis escribir la dirección, os la pongo aquí. Si ponéis solo bibliomat.educa.madrid.org, está dando errores. Por lo tanto, habría que añadir esto del final. Bueno, una vez aquí, para entrar en, en, con nuestra cuenta, tenemos que apretar el botón Mi cuenta. Yo ya tengo mi usuario y mi contraseña. Inicio sesión. No os voy a explicar cómo tomar un libro prestado ni nada porque eso ya está en el otro tutorial que hicimos para, para entrar como lectores. Lo que sí os voy a explicar es cómo crear un club de lectura. L tendríamos que venirnos aquí a la derecha, esquina superior derecha, club de lectura. Y una vez que estamos aquí y tenemos permisos de profesor, nos aparece en la esquina inferior derecha un botón redondo azul azul. Y si lo apretamos nos va a permitir eh, crear una clase nueva. ¿Cómo vamos a llamar a, a esta clase? Pues por ejemplo le voy a llamar eh, inglés sexto D. Uh, sexto D. Puedo añadir una descripción y aquí puedo establecer si el club va a ser privado o público. Si es público, lo va a poder ver y unirse a él cualquier persona que entre en Bibliomad. Si es privado, solamente podrán unirse a él aquellas personas a las que yo invite y esas personas van a recibir la invitación en su correo electrónico de Educa Madrid. Por esto es importante que sepan entrar en su correo electrónico de Educa Madrid. Yo lo voy a hacer privado. Luego aquí puedo establecer. Si quiero que esté disponible un chat y unos mensajes directos entre alumnos y con el profesor. Lo voy a desactivar o no, lo que queráis. Y aquí nos da la opción de crear una, una historia entre todos los alumnos relativa al libro eh, que vamos a trabajar. Bueno, pues lo dejo activado, si quiero, y le doy al botón enviar. De momento no he elegido el libro todavía. Entonces ahora para elegir el libro tengo que venir a la esquina inferior derecha otra vez. Y le voy a dar New Book, libro nuevo, o añadir libro. Si me sé el título, bueno, tengo aquí una barra de búsqueda en, la, en el lado izquierdo, lo puedo eh, introducir. Si no me lo sé, como el club de lectura se abre en una pestaña diferente a Bibliomad, me puedo venir a Bibliomad, a la otra pestaña, y buscarlo. Y yo lo quiero sobre este, Snow in Together. Vale, pues ya sé qué libro es. Pues ahora en el cuadro de búsqueda escribo Snowed in Together. Y si tengo un poquito de paciencia, debería aparecerme aquí. Ahora. Aquí está. Y lo selecciono. Y ya me aparece la portada del libro, el título, el autor, una sinopsis. Y ahora puedo establecer aquí en el centro una fecha de inicio y aquí una fecha de finalización de la lectura. Pues le voy a poner que la fecha de inicio sea hoy y la fecha de finalización sea el 22 de marzo, antes de Navidad. No, voy a antes de Semana Santa. Les voy a hacer que lean en Semana Santa. Les voy a poner que la fecha de finalización sea el 31 de marzo y le doy a enviar. Vale, y aquí me aparece ya. Ahora yo si quiero invitar alumnos tengo que eh, de nuevo en el botón derecho, inferior derecho, eh, añadir usuarios. Lo veis aquí. Yo voy a añadir a un par de profesores como usuarios por su nombre de usuario de Educa EducaMadrid. Y Alejandra.Pastrana. Le voy a dar a añadir. Y me añade los dos los dos usuarios. Eh, Alejandra.pastrana no tiene activado el correo electrónico, entonces no le va a mandar el mensaje, pero eh, Ibaena sí lo tiene activado y entonces sí le va a llegar un mensaje de invitación para que se una al, al club. ¿De acuerdo? Bien, entonces de vuelta a la página principal del club de lectura, tenemos el menú eh, superior. El menú superior nos da varias informaciones y opciones. Primero, eh, el timeline pues nos da información de una línea de tiempo de lo que está ocurriendo en el, en el club. Después la opción book o libro nos, nos cuenta qué libro estamos trabajando. La opción de ejercicios nos permite en el botón derecho, inferior derecho de nuevo, nos permite... Crear ejercicios sobre ese libro. La opción foro eh, nos permite eh, iniciar un foro de discusión sobre el libro para que participen todos los, los invitados. Eh, recomendaciones sobre el, algunas partes del libro. Historia para crear una historia aquí. Para crear una historia eh, sobre el libro. Y unas estadísticas. ¿vale? Bien. Es interesante que antes de iniciar un club de lectura hayáis cogido el libro prestado, pues, pa, por lo menos para leerlo y ver qué es lo que os interesa. Si vosotros tenéis el libro eh, prestado también, eh, es interesante que podéis seleccionar cualquier texto del libro y os da la opción de añadir un comentario. En este comentario podéis añadir una pregunta o podéis añadir un enlace a una página web, un enlace a un vídeo de YouTube que pueda tener re eh, relación con esta parte del, del libro. Y el alumno cuando lo vea pinchará en esa parte del libro que está subrayada y le aparecerá esa, ese comentario, esa nota, ese enlace que vosotros hayáis creado. Y bueno, esto es todo. Luego, básicamente es todo. Luego tenéis siempre la opción de ver estadísticas de, de lecturas... Eh, la, cuando empezó a leer, cuándo se lo tenéis que leer, el tiempo eh, en el que ha leído y el porcentaje de lectura que lleva. El tiempo que le ha leído eh, nos, nos comentaron que cuando pasaba un minuto sin moverse la, la pantalla dejaba de contarlo. Entonces bueno, es bastante ajustado. Y después en la esquina superior derecha tenéis la opción de ver eh, calificaciones de las actividades que hayáis creado sobre, sobre el libro en cuestión. O sea que bueno, podéis ver muchas, muchas opciones. Esto es todo, espero que os sirva de mucho y que lo podamos disfrutar todos. Hasta luego.